El año pasado di, eh, pude publicar mi primer libro, Galápagos con amor, dedicado enteramente a la historia de mi madre, una mujer noruega, luchadora, que les recomiendo mucho leerlo. santos ya hace un mes atrás que empezamos con las charlas de Entre Amigas, vamos a conocer hoy día una autora muy linda, peruana, y eh, ella es un coach, tiene un libro muy muy lindo, El propósito de vida. Hola, Isabel, qué gusto. Buenas noches desde acá. Nada. Me imagino que es el tono. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es un gusto enorme. Qué placer saludarte así cara a cara. Nos hemos saciado. Sí. sí, sí, gracias. ¿Qué hora tienes ahora? ¿Es la una? ¿Una o dos? Ahora estamos la, la una y cinco. Ah, ya. mira, estamos justo a es las ocho, así que sí. Un placer, Isabel. Para mí, un honor porque es primera vez que, que nos vemos. Sí, sí. Este, Betsy, ¿cómo estás? Eh, Gustavo también, nuestro amigo Gustavo. Mira, qué lindo, Gustavo. <risa> qué Gustavo. qué <risa> honor. Ay, qué lindo. Hola, Gustavo. Hola. Gustavo va a estar con nosotros el próximo mes, así que un honor también. Tremendo hombre escritor, emprendedor, de todo, de todo, todo. Bueno, queridos amigos, ya estamos en este momento, hay 11 personas viéndonos, es un récord para empezar porque tan temprano nunca hemos tenido tantas personas viendo. Gracias, Isabel, otra vez. Y bueno, les presento a Isabel del Águila, tiene un libro muy lindo, ella es de Perú. Y... Eh, tengo el honor realmente de presentarla y ella nos va a presentar hoy día no solamente su libro su vida qué es lo que ha hecho y lo que lo hace así que isabel con todo mi corazón te dedico este tiempo para ti micrófono casa y eh, todo esto es tuyo así que bienvenida la voz es tuya Ada, muchas gracias de verdad estoy muy emocionada y feliz de compartir esta vivencia y hemos compartido en un grupo muy maravilloso que es un grupo internacional y que nos ayudó sí. muchísimo a conocernos, a integrarnos en, esta, en, este, en este nuevo reto de mi vida, no la escritura. Eh, por las letras estamos unidos, estamos unidos sí. por la misma frecuencia para contar nuestra vida y yo creo, yo siempre digo a las personas que me siguen, eh, con mis propias experiencias, puedo ayudar a los demás. Yo tengo que sí. vivir primero, lo tengo que comprobar para ver si funciona en mí, para poder compartir con amor y alegría a todos. Es verdad. Me, me siento muy contenta y, y de verdad estoy muy emocionada de conocerte, Ada, de conocer muchas personas en el grupo y también de estar en el... Eh, estar en escritores internacionales en Haití, sí, ¿no? la asociación. Es un, en la asociación es muy lindo de verdad me siento muy emocionada y afortunada yo siempre digo eh, en el momento de caos y en los retos Está nuestra creatividad. Nos reinventamos de todo en cada momento, ¿no? Sí. Por eso el ser humano sin, sin retos y sin caos no hay progreso. Tiene que haber algo que te mueva en la vida para incluso, poder avanzar, sí. para poder estar así escalando. Yo soy una de las personas que si a mí me ponen un reto, pues tengo que lucharlo hasta conseguirlo, ¿no? Sí. Mi hijita me dice, este justo estoy haciendo otro libro, estoy haciendo un libro, eh, amor sobre el dolor y la traición. Es un libro que nadie, que nadie va a creer que cuando, cuando me vean con este libro, porque recuerdo una amiga yuvita que siempre me, me acompaña en hacer los libros, este, estaba copiando, ¿no? es, le estaba dictando mi vida amorosa y me dice, ¿qué? No puede, no puede ser. Y le veo llorando. Yo veo llorando en ese libro, ¿no? Pero todavía falta, lo estoy haciendo con calma porque sé que ese libro les va a ayudar muchísimo, mucha gente que ha sufrido un dolor, una traición, sobre todo en el amor, ¿no? Que es este, es común en la vida. Pero hoy sí. nos toca hablar, por ejemplo, de este libro, ¿no? Que se ha hecho sí, placer, eh, en Amazon, pero pues, léntalo, Exceler, pero... que es este. Presento a mi libro, Vivir con Propósito. Es un libro que me ayudó muchísimo en el tiempo que estábamos en confinamiento. Bueno, yo sí. creo en todo el mundo, en el Perú. También que no se ha salido a la calle, estábamos en cuarentena. Y pensábamos este que era el caos, que se acaba pues el mundo, ¿no? Sí. Y y que efectivamente, este, yo veía que toda la gente, sí, todos teníamos miedo a algo que teníamos que pasar, pero también, este, si nosotros nos ponemos a pensar, nos hemos quedado en la casa para mí, para mí personalmente, este, gracias a Dios, eh, fue uno de los mejores momentos, bueno, respetando el duelo de muchas personas. Sí, por supuesto, eh, por, por supuesto. Claro, respeto todo el duelo y todo lo que nos tocó vivir a todos, porque yo también mm. lloraba al ver tantísima gente que se moría el año pasado y se siguen muriendo hasta ahora, sí, ¿no? Sí, sí, Pero también hay una cosa que yo practico, una filosofía de vida, que yo digo, nadie se va de la tierra sin que sea su hora. Y nadie llega a la tierra también sin que sea su hora. Entonces, su hora. pienso, pienso que Dios me perdone si no es así. Eh, pienso que todas las personas que se han ido estaban pactados para ya irse, para irse ya pues uh -huh. este, en estos en tiempos, ¿no? Uh -huh. Que que, que se van, porque hay gente que sí ha sobrevivido a este virus, gente de 90 años, y como sí. que hay personas más. de 40, 50 que se han ido, ¿no? Entonces, no, no, no. ahí si somos pensantes, si somos despiertos en esta filosofía, pienso que, que es hora, tiene que sí. ser, y le agradezco a Dios que todavía no he firmado, todavía no quiero sí. irme. <risa> él no sabe cuándo es, y... él tiene el control sí, del tiempo, sí. Diosito sabe todo. Y una amiga me decía, nadie se muere en la víspera. Sí. Y, y es la verdad, es la verdad. Pero yo creo que así como tú dices, cumplieron su verdad. ciclo de vida, devolviste. Pero cuéntanos un poquito más acerca de tu libro, eh, Isabel. Cuéntanos de, de qué trata, de qué va, para interesarle a la gente de que puedan comprarlo, ¿no? Cuéntanos de tu libro, cuéntanos de qué trata para que la gente realmente se pueda conectar contigo. Sí, este libro nació en el tiempo que estaba en casa el año pasado. El, es un año y sigue siendo el año que no he podido viajar porque todavía estoy esperando que se tranquilice un poco este, sobre este virus. ¿no? Eh, estábamos en pleno caos, en plena pandemia y decía, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué hago ahora? Tengo que hacer algo porque soy una de las personas muy imperativas. No puedo estar... Tranquila, me levanto temprano, este, duermo sí, a veces ya. tarde y entonces si no hago algo me desespero. Entonces empecé a escribir y todo nació en, en base de algo que yo era una persona, este, que me gustaba salir a comprar y comprar y comprar. Y mis hijos ya sabían, mi hijita, hijita, vamos a, a desestresarnos. Ya sabe que nos vamos al mol y comprar ropa, zapato, cartera, ¿no? Y como ya estaba pasando todo este tiempo que no podía salir este ya estaba un poco desesperada. Mi esposo decía: Pero ponte todas las ropas que tengas, no. Y yo me ponía todo, estaba bien, pero yo le decía: No tengo ropa. O sea, teniendo ropa, no tengo ropa porque estoy acostumbrada. Claro. Estaba acostumbrada que ahora cambié. Y un día ya podíamos salir. Abrieron los moles y le digo a mi hijita: Vamos a eh, Me voy, dice, no mamá. Y estoy en clases porque las clases llevaban por el internet, no hasta sí, ahora. Sí de la universidad. Y cuando estoy ahí me dice mi hija, este, le hago ver unas unas botas y le digo, "Hijita, mira." Es le mando el video llamada, le hago y me dice, "¿Sabes qué, mamá?" me dice, "No quiero que me compres nada." ¿Por qué? Le digo, "Si tú no quiero. ¿Para qué voy a querer si no salimos? Otro, guarda esa plata para que pagues mi universidad." Yo me quedé lo que estaba con bolsas y todos en mi mano, me quedé pero pálida, o sea, como Ay. que me, me, claro, me hizo transformar, ¿no? Mm. Y dejé todas las cosas que estaba ya escogidas para traer a mi casa, lo dejo ahí, y, y, y mi esposo me miró como quizás mi cara, ¿no? Y entonces, vámonos, le dije. Y salí muda. Llegué a la casa y mi esposo me seguía preguntando qué pasó. Pero ¿Qué? yo sentí como algo que me tenía que transformar algo que me, que me impactó, mi hija, ¿no? Que me diga de esa forma. Entonces, este, yo dije, yo dije entonces, tiene razón. ¿Por qué voy a estar gastando? Si ahorita estamos en este confinamiento, no salimos, tengo que escribir algo. Y desde entonces, yo empecé a hacer la casa. La casa empezó a ser este, como no podíamos salir. Entonces, mi casa era... Mi oficina, mi casa era mi discoteca, mi casa era el restaurante, mi casa el era gimnasio. las manualidades, el gimnasio que lo tengo allá en la otra terraza. Entonces era algo increíble, impactante, que empecé a hacer de cada rincón de mi casa, empecé a hacer algo lindo. Es más, yo sí sé cocinar, pero no soy experta. Sé cocinar, mirándome al YouTube y todo esto, este que le sigo a varios chefs de sí. ahí, ¿no? Entonces empecé a cocinar y empecé a cocinar, a entrar a la cocina y me salía bien y veía cómo mis hijos comían, comían en todas partes de la casa. Yo les decía, vamos a comer eh, un restaurante y nos íbamos a la ya. otra terraza, a la otra terraza y comíamos en todas partes que, que hacíamos un lugar bonito, ¿no? Tratábamos, Reinventándote. tratábamos de no ver muchas noticias porque ya estábamos saturados bien, las bien. noticias y. Porque cada vez que veíamos era un terror, miedo, porque en realidad les da miedo. A mí me da un poco de terror, temor, perder a mis padres, ¿no? Mis padres viven uh -huh. acá a la vuelta de mi casa y ellos son ya personas de edad, ya tienen, va a cumplir 80 años, pero están uh -huh. jóvenes, jóvenes, o sea, paraditos, ¿no? Yo no les dejaba salir a ninguna parte y no salgan, pero a veces mi mamá ya, cuando había el pase para acá en Perú, para venir a la casa, ellos venían y se quedaban uh -huh. a dormir en casa, ¿no? Y, y un día mi mami le digo, mami, este vamos a empezar a, a arreglar las cosas, a sacar, y me viene la idea, ¿por qué no haces un libro con todo lo que a ti te ayudó? en este confinamiento no entonces yo empecé a buscar este cómo sacar las toxinas de la casa liberarnos de las toxinas de la casa y las toxinas de la casa que son no son las cosas que ya no usamos que lo tenemos acumulados en nuestros sí. cajones en la cocina de repente nuestra dispensa y muchas cosas entre comillas que lo vamos a usar con el tiempo pero si nos damos cuenta que son cosas que ya pasaron, que ya fue en su momento. Ah. Y una de las toxinas, cuando empecé a investigar este libro de esta japonesa, decía, eh, no vale guardar muchas cosas que ya no lo usas. Porque ah. aparte de que, que te estorban, porque ya no puedes comprar lo nuevo, guardan una energía de ese momento sí. que lamentablemente sí. son, son como larvas energéticas que bloquean nuestro avance nuestro crecimiento físico mental y espiritual sí, sí. y después empecé a investigar que las personas que acumulan tantas cosas es porque no quieren dejar el pasado no quieren cortar el pasado entonces, yo creo que están tocando un tema bien fuerte aquí porque hay que, hay varias personas incluida yo que nos pasa exactamente lo mismo ¿No? entonces todo esto yo empecé a sacar y me di cuenta que efectivamente había cosas y encontré recuerdo que encontré un, un vestido negro que me puse cuando falleció una amiga y que ese vestido sí. yo no lo podía ver hasta el aquel día que lo saqué y era era nuevo pero me puse pero como que me anclaba con esa con ese el recuerdo lo que pasó no y uh -huh. esta, esta japonesita dice que efectivamente esas son larvas que te anclan inconscientemente, el subconsciente atrapa esa, esa, ese momento que has vivido y eso sí. empieza a vibrar. Sí. Y, y muchas veces es nosotros bien, ¿eh? decimos, o cuando subes de peso, bajo, me voy a poner cuando bajo de peso o cuando subo. Sí. Luego, no, hay que sacar y usar lo necesario. Cuanto más ni, eh, empecé a decir ese momento, ¿no? Y me sentía más libre, más liviana, eh, menos carga sentía mi casa más libre porque mm. yo, mis, mis dos hijos están estudiando arquitectura no y, y siempre de... decía mamá me dice este la casa parece un museo no parece una casa <risa> normal <risa> entonces como era una compradora compulsiva entonces que traía ponía ponía pero era mis vacíos que tenía que llenar no era y, y, y físicamente lo demostramos si quieres llenar vacíos en todas las paredes pero eso no. no es, es buscar dentro de nosotros dentro de que, este, lo que tenemos que llenar, ¿no? Y ahora, no. pues, mi casa está, ya no tengo muchos cuadros, este ya sacamos casi todo y se siente más libre, se puede apreciar un solo cuadro, o sea, ya no, pero. Puedo respirar. Lleno, sí, cuando había lleno los cuadros, no podíamos ni cuál cuadro es mejor. Uno no ves, uno ves, estar. a la final no ves nada entonces a raíz de eso empecé a escribir y dije esto le va a ayudar a muchas personas eh, para que puedan emplear su tiempo en un momento del caos no Es eh, un momento del caos es un momento que creemos que se nos está acabando nuestras oportunidades ¿no? Y, y, y no es así en medio del caos nace una gran oportunidad para escalar eso es lo que hablo en este libro, buscar el propósito divino. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿A qué has venido? ¿Por qué quieres lograr cosas? Y también eh, en este libro hablo un poquito que nosotros acumulamos tantas cosas sin darnos cuenta que solamente en este cuerpo físico estamos solamente de vis visitas en el planeta Tierra. Porque de la nada venimos, a la nada regresamos, vamos. ¿no? A la tierra regresamos nuevamente. Pero, ¿qué es lo que vamos a llevar? Nuestras acciones, nuestros momentos. En este libro también hablo para buscar eh, cuál es el verdadero propósito que te impulsa a vivir, ¿no? Por eso se llama vivir con propósito. Y al vivir uh -huh. con propósito, aquí pongo muchas formas para vivir con propósito no cuál es cómo encontrar tu propósito tu misión de vida porque muchas veces muchas personas se van de este cuerpo sin encontrar un propósito de vida sin encontrar una misión ¿no? y nos quedamos ¿A qué mirando mm. claro aquí venimos y, y lo otro es que siempre nos gusta bueno me incluyo porque en algún momento también vivía en el pasado mm y el pasado para mí era algo que quería recordar mira cómo es el subconsciente y recuerdo que, que quería estar sola me ponía en una parte de mi casa que tengo acá que está cerca a la otra terraza y me ponía en un sillón grande y me ponía a estar así y qué hacía recordar el pasado empezaba a llorar y llorar y llorar y después de llorar me sentía bien pero también en algo que podía ser mi esposo, en una acción, inmediatamente reaccionaba y me hacía retroceder al pasado. Mm. ¿no? También hablo de esto, cómo soltar el pasado. Cómo soltar el pasado para estar mejor, para, para darnos cuenta, cuando nosotros nos damos cuenta que el pasado ya fue. Nunca mm. lo vamos a poder borrar, porque no. todo pasado en algún momento fue mejor para avanzar. Y, y siempre digo, si, si, si volteamos al pasado, hay que mirar cuánto hemos avanzado. Sí. Y no, no hay que arrepentirnos de nada, porque no. si, si miramos el pasado, estamos avanzando. Yo siempre digo, es bueno caer, pero prohibido no levantarse. Y por eso me levanté a armar nuevamente mi propósito en un momento que de repente estaba pasando la crisis mundial de miedo sobre no. esta, este virus en el mundo, que no quiero mencionar su nombre, ¿no? No, mejor. El virus total, ¿no? Y, y la verdad, eh, es una oportunidad para todos. Es una oportunidad muy buena, muy bonita, que nos ayuda muchísimo a ser mejores personas, ¿no? Y tratar y si de ver todo cuenta, lo negativo, volcarlo en algo positivo, ¿no? Es que es así. Es así, porque eso es lo que vamos a llevar, el vivir el aquí y el ahora. La mayoría de personas, me incluyo en algún momento, estábamos sobreviviendo. Y sobrevivir uh -huh. es pensar, ¿qué comeré mañana? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué uh -huh. será de mi vida? ¿Cómo lograré? Y traigo el pasado nuevamente a tener rencor de repente a la pareja, a un hermano, o etcétera, ¿no? Eso es sobrevivir, estar sin un propósito y ver siempre preocupados por el día a día. Una vez encontré una frase que dice de un pájaro. Un pájaro parado sobre la rama de un árbol no tiene miedo a caerse, porque su equilibrio no es la rama, son sus alas. ¿No? Y dije, hermoso, mi, mi equilibrio no es la vida, o sea, mi equilibrio no es el mundo el exterior. El equilibrio soy yo y yo puedo crear mi mundo y, ese, y ahí es donde yo empiezo a vivir día a día me levanto hice y, y, y hice muy buenas conexiones conmigo mismo empecé a trabajar en mí para para que toda este para que toda eh, empecé a trabajar en mí primero para poder poder ayudar a los demás y cómo ayudo con mi propia experiencia o sea es algo que, que yo hablo en lo o sea, mejor con mi experiencia no o sea leo muchos libros es más este otro libro que saqué este es un libro despierta el poder dentro de ti no es mi primer libro en este libro por ejemplo hablo cosas de mi niñez pero también hablo muchas eh, tengo muchas anclas que me ayudan muchísimo en la programación neurolingüística pero aquí hablo un poco de una mujer sufrida, de una mujer eh, que se ha hecho de la nada, una mujer que, que, que se ha casado a tierna edad, ¿no? Yo me casé a los 18 años, eh, pero eso también hablo en el libro, que no lo cometan nuestros hijos, eh, porque no es fácil pasar barreras y obstáculos en la vida cuando uno no tiene una profesión o cuando no uh -huh. tiene a dónde dirigirse entonces acá también hablo por ejemplo un matrimonio este sin consentimiento porque mis papás tenían razón que no como voy a casar tan chiquilla no y claro. hablo y cómo he salido adelante no he salido así uh -huh. me desheredaron no tuve nada y, y empecé a salir adelante con, con algo que, que a mí la vida, y siempre digo, doy gracias a la vida que me tocó vivir para que cada día que pase empiece a subir. Porque para mí, si no hay reto, si no hay caos, no es vida. Hmm. No es vida. Porque no hmm. sería vida. Porque algo te tiene que mover de tu zona de confort. Algo. Pero algo aburrimiento este. estarse ahí sin hacer nada todo el tiempo y esperando el día a día como un vegetal. No, eso no se puede el otro día recibí un mensaje en mi mente este dice la palabra mágica del ser humano es esperar que sucedan los milagros esperar ganarse la tinca esperar bajar de peso eh, por ejemplo este esperar tener una linda casa esperar un lindo trabajo si no tienen amor una un pareja ideal eso es la palabra mágica pero qué pasa si nosotros vivimos esperando y sigue pasando y sigue pasando y nos vamos a ir de este cuerpo sin disfrutar. Entonces, en vez de esperar, no esperes sentada los milagros. Párate, Actú. haz acción y espera sí. resultados. Imagínate, desde ahí digo, párate, haz acción, espera resultados. En mi mente está, ah, voy a esperar esto. No, si tú no accionas ahora, no va a haber ningún resultado. Eso quiere decir que todos nosotros tenemos que accionar. Porque de una acción va a haber una reacción y de una reacción va a haber un resultado final, ¿no? y, y para eso todos debemos estar con esta energía, esta fuerza de tomar la decisión, porque nadie nos va a ayudar, nadie, solo nosotros nos vamos a ayudar. Es verdad, por ejemplo, este, si nosotros, este, por ejemplo, es otro libro. Que tengo, que también me encantó muchísimo. Este es un libro <risa> también que, que sí está batiendo reco aquí en Perú, se está vendiendo muchísimo también porque es el libro físico. Este libro nace a raíz que yo tengo un sueño. Yo estudiaba mucho, practicaba una filosofía de vida, bueno, lo practico hasta ahora, que es la metafísica, que va un poquito Mira. más allá de la física y estudia las energías y todo esto. Y cuando esto pasa... Eh, yo sentía que, que todos estábamos unidos en un grupo y yo recuerdo que fue el 2015 que sucedió esto eh, daba lo mejor entre comillas pero yo no sabía que el dar lo mejor es sin esperar nada a cambio no entonces hasta que aprendí con dolor eh, entonces daba todos los talleres y practicaba, tenía muchas personas. Teníamos un grupo grande, no en Lima, sino aquí en provincia, en Tarapoto. En Lima también, pero era men menor que Tarapoto. Y cuando estamos ahí, yo veía que todas las personas que ayudaban se iban, pero no sino gratos, o sea, no es yeah. que, Es como que te doy la mano y te muerdo y se van. Yeah no esto, y dice y por qué si yo soy tan buena entre comillas y por qué me hace claro. esto no porque esta filosofía de vida digo este no ayuda ah. ya imagínate que yo estaba practicando esta filosofía como como 13 años no después de 13 años el 2015 Uy, bastante el 2015 dije no quiero nada y qué pasó agarré un poco de libros, llevé al mar, lo quemé y dije no quiero que me da mala suerte, no quiero nada porque estoy perdiendo ¡Qué amigos, este, la gente no entiende y empecé y mi esposo lo más lindo es que me acompaña él a todas partes ¿A favor, ya. y me acompañó igual que el mío. Y esa, mío. Ana, y esa noche imagínate que tengo un sueño aquí en este libro está plasmado que es un sueño increíble es impactante porque yo no sé si estaba durmiendo o estaba viendo en visión que lo escribí todo, ¿no? ahí cuando yo tengo el sueño y vi que subía, primero vi que estábamos en una reunión del grupo y que estaba yeah. vi dos dos este como como platillos voladores, pero no así largos, como unas cápsulas, sí, sí. pero que yeah, solamente yeah. venían dos personas y cuando estamos mirando al cielo es era como una visión ¿no? y me, me dice este mira qué bien y todos corrían a esconderse todos y luego bajaron dos personas nunca los vi la cara pero vi dos personas de blanco entraron y dijeron quién es la responsable de este grupo y en la visión yo me escondía y me escondían se decía a todos que se escondan y se esconden es como que hubiera vivido real Sí, sí, sí. Yo tengo cosas reales porque aquí en este libro también ha, es algo real que no terminé de contar. Y de ahí, y, y yo les hacía así, y cuando me dijo, le mataremos a tu hija, y me doy cuenta que mi hija estaba en mi tras. Y yo Ay. salgo así, así salgo. ¿no? Y digo, yo, yo soy la responsable. Y en eso me ponen en la sala y de pronto siento que me hunden en el piso y de pronto me doy cuenta que estoy en esa cápsula. Yeah. Alguien, yo iba acá y alguien iba a mi atrás pero era pequeño, una cápsula cerrada. Y yeah. yo iba preguntando por qué me llevan, y me, me iban a matar. Es, es algo que yo vivo y yo lo siento como real. Fíjate. Sí, sí, sí. Y hasta que llegué y vi así una cuesta y subí. Y me iba viendo que eran cristales, como piedras de cuarzo morado, de colores veía más este, estas piedras amarillas, verdes hasta Bien. que subí y del, del alto yo estaba mirando así y, y miro así unos pies eran unos pies grandes este, que eran de sandalias medio eh, plateadas y miro así Bien. estaba todo blanco no le, no le llegué a ver la cara pero solamente le vi acá como el pelo largo blanco y me dijo, mira, ¿qué ves? Entonces yo estaba así, del alto empecé a mirar y, y dije, ¿qué es eso? O sea, veía unas casas de cristal, veía casas hermosas, es impactante lo que vi, ¿no? Y luego me dice, mira por este lado. Y veía y que lo dibujé, este, en unas casitas así con unas antenitas de colores, ¿no? Okay. Y me decía, ahí... Mira, y las, y las luces eran así, como que prendían... A... Esas lucecitas están recibiendo de la tierra sus peticiones. Ahí hay cada ser de luz que se encarga de recibir las peticiones. O sea, algo impactante, algo... Eh, una película es de tremendo. ¿no? ¿no? Sí. Y desde ahí, y hay muchas cosas que cuento acá, me voy a terminar el, toda la hora quitándote ahora. No, este, no, no sigues, es súper interesante. <risa> súper y interesante. Entonces, este. y esto, yo dije, ¿qué es esto? Y ahí yo relacioné, yo sola en mi mente, en ese momento de la visión, relacioné este, dije, el Arcángel Miguel es azul y veía azul. Había rojo, había violeta, había amarillo, había verde, había blanco. O sea, de los siete colores, había cada casita. Entonces yo pregunto, ¿qué es esto? ¿no? Y me dicen, es el ¿no? planeta cristal. Salí y me dijo que tengo que hacer la visión. Me, me dijeron muchas cosas de la muerte. Eh, es lindo, esa historia muy bonita de la vida que yo lo vi y me dijeron que no tengo que, que dejar eso tengo que avanzar y desde ahí ah, yo sentí mi corazón una paz dije voy a hacer el bien sin mirar a quién sin recibir nada nadie ahí es donde yo hago y me dieron una conexión de hacer mi cajero cósmico y yo lo hice en mi mente imaginando es, es, es un cajero cósmico también lo cuento en este libro bonito cuento la historia del libro eh, y, y justo tengo unos grupos en WhatsApp también que lo estamos haciendo esto. Hacemos retos con el cajero cósmico y todo. Eh, es irme a ese lugar en medio y hacer en el banco cósmico un cajero. Tengo mi clave. Uh -huh. Y cada acción positiva o cada gracias que recibo de las personas o una bendición que recibo de las personas, yo lo convierto en esto. Eh, una piedra preciosa y lo pongo en mi cajero cósmico. Qué y ya me acostumbré a hacer el bien, me acostumbré a dar lo mejor. Y cada vez que necesito algo, yo cierro mi ojo y mis ojos, perdón, cierro mis ojos y me voy al cajero cósmico, pongo mi clave y digo: Esto lo necesito en la tierra. Es impactante cómo se abren los caminos, vienen personas increíbles a ayudarme se abren los caminos y nunca sufre una carencia porque sé lo que hermoso Ay, y eso es hermoso. lo que yo aprendí en este en esta conexión y de ahí empecé a seguir nuevamente mi visión y seguir con las personas eh, ayudando sin esperar nada a cambio hermoso. pero es mágico es mágico lo que el universo te da es mágico yo siempre digo todo lo que das, sea bueno o malo, vuelve a ti. Mm. Sí. Todo lo que Eso lo que pagas, como dice, nadie se va de la tierra sin recibir sin su nadie. vuelto. Mm. Porque el vuelto y la tierra te dan la razón. Y todo lo que pasa a las personas es porque tiene que pasarlo. Porque mm. es un gran reto en la vida, es un gran maestro que tenemos mm. que aprender de tantísimos maestros. Sacar el, el, la enseñanza de cada cosa que te pasa es lo más importante, porque si no te quedas ahí amargado, ¿y por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Sino que, ¿qué saco yo de esto? Siempre tienes que sacar un conocimiento, o sea, un aprendizaje de todo lo que te pasa. Claro. Nada hay negativo, es negativo, nada es negativo, porque todo tiene algo positivo en sí. así porque si te topas con alguien que está ahí como dándote duro, que, que es una persona que que te, te, te irrita, yo he aprendido a decirme, bueno, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Por qué me irrito tanto? ¿Hay algo en mí que tengo que cambiar? ¿Hay algo en mí que realmente está mal por eso yo me estoy irritando tanto con esa persona? Entonces ahí es donde uno comienza a introspectar y decir, ok, no tengo que enojarme con ella, sino que tengo que mirar hacia adentro, decir, bueno, ¿qué, qué, qué está pasando? O sea, tú me has dejado... Sin palabra, Anonadada, ah, porque yo, en primer lugar, no sabía que tenías tantos libros. No, ni también eh, soy directora de unas revistas que saco para ah, regalar, ayudar. Tengo muchas por revistas. favor, <risa> por <risa> favor. Me dejaste, pero tremenda tremenda no tienes que darme el listado de todos los libros para ponerlos ahí donde yo pongo todos los videos para que la gente se entere y pueda comprarlo no fabuloso fabulosa es que increíble tienes tantas tantas cosas que contar que uno se quedaría aquí toda la noche realmente totalmente y en este libro este gracias a dios en amazon se hizo el best seller igual que el tuyo Ada. Eh. Eh, Ahí hablo un poquito de las neuronas espejos, lo que tú dices, ¿no? Yo sí, siempre sí. les digo a las personas, hay gente que les gusta criticar y ven el ojo en la paja del ojo ajeno, y entonces son gente muy este, tóxicas, pero tampoco les critico. ¿Por qué? Porque la persona que grita es, señor, es señal de debilidad. La persona que critica es señal de una autoestima baja que se cree impotente a lograr lo que la otra persona quiere. Pero lo más lindo es, científicamente, tenemos las neuronas espejos. Que todo lo que veo en ti y me molesta de ti, eso me falta sanar. Justamente. Justamente. Eso me falta sanar. yo a veces, y, y, y yo ahora que lo practico, mi esposo tiene, yo le digo, la santa paciencia. Sí. Eh, el mío, le veo a él y tiene una santa paciencia yo, yo soy muy acelerada o sea me gusta rápido las cosas <risa> igual que yo y, y entonces yo le digo a mi esposo este antes me molestaba ahora no respiro tomo agua y digo a ver qué me falta para sanar que me falta sanar pero allí agarrándome ¿qué me falta sanar pero no le no trato de lanzar palabras agresivas para nada porque mm. eso ya lo he trabajado mucho tiempo Trato de estar todo en equilibrio. Me falta sanar y me falta la paciencia. Digo, me falta la paciencia. Respiro y saber la paciencia, la paciencia. Y, y eso va armonizando mi casa con mis hijos, sí. con mi mamá, mi sobrina eh, y todos ¿no? los que vivimos en casa. Y ahí. Yo creo es, que a pesar de que uno no, no lo. O sea, como tú dices, tú estás consciente. A veces a mí me pasa constantemente que me irrito o, o pasan cosas, pero yo creo que lo más importante, no es que uno es perfecto ni lo hace todo perfecto, no, reconocer la falla. O sea, cuando tú haces y dices, ah, no tenía que haberlo hecho. Yo creo que ya has logrado un paso enorme cuando tú llegas a ese punto de decir, ok, no debía haberlo hecho, no debía haber dicho esa palabra, porque ya, ya empiezas a reconocer y ya la próxima vez a lo mejor te vas a retener antes de soltarlo. Así ya estás es. llegando a un punto que, que ok, estoy progresando porque es un caminar nada se hace de la noche a la mañana nada salta así de, de repente todo va, es un proceso yo creo que eso a ti te ha tomado muchísimos años llegar a donde tú estás ahora muchos años Sara no te digas que me he quedado sin amigos, lloraba <risa> este, cosas así, decía que es la vida ¿no? hasta que entendí que el proceso soy yo yo soy un sistema lleno de cosas, de creencias es un sistema completo y este sistema tiene que manejarse en el equilibrio mente, cuerpo y espíritu si no estamos entre la mente, el cuerpo y el espíritu, no va a haber un equilibrio como dice Albert Einstein y la física cuántica eh, la materia no se crea ni se destruye solo se transforma. Se transforma. Si cambias tus pensamientos, se transformará tu vida. Porque tus creencias es la que se manifiesta en tu proyección al futuro. Tus creencias. Y esas proyecciones, eres el arquitecto de tu propia vida. Si no nos damos cuenta de nuestras creencias, que nos están limitando, nos están boicoteando a seguir avanzando, lógicamente nos vamos a quedar estancados, mm. pensando que otro nos va a ayudar, y no es mm. así. Nosotros debemos ayudarnos, para eso tenemos que mirar hacia nuestro interior, mirar en qué zona de confort estamos, mirar qué me falta sanar, qué quiero soltar, mm. Que me falta liberarme del pasado que me falta perdonar si queremos llamar de esa forma ¿no? entonces cuando uno va soltando como que la vida lo ves diferente te levantas mm. diferente yo siempre digo todo lo que nos toca vivir es por derecho de conciencia por vibración la vibración es lo que atrae. Eh, tus pensamientos, yo siempre lo correlaciono con la electricidad y mm. tus sentimientos con un magnetismo. Cuando formamos estos dos campos, mente y corazón, es un pensamiento, energía y vibración, forman un campo electromagnético en el universo. Y al tener este campo electromagnético en el universo, eso está comprobado en la física. Son campos, campos electromagnéticos en el ambiente, en nuestro entorno y que efectivamente cuando este campo, nuestras, nuestras energías emana pues coge como un, un imán o una sintonía de radio que va a venir hacia ti, formando un campo electromagnético, atrayendo las mismas cosas, la misma persona, las situaciones parecidas a tu vida, porque mm. no cambias. Porque no te das cuenta, porque tenemos inconscientemente el mismo pensamiento. Yo le llamo a esto una neurona, o, o las células tienen memorias que no están sanadas. Y lógicamente ya está un hábito en tus pensamientos y empieza la misma cosa. Y eso mismo empezamos a traer a tu vida. Cuando yo veo esto, yo tu, esto me digo, yo tengo, por ejemplo, uno que siempre practico, se llama el paso de la excelencia. Cuando yo veo que está sucediendo parecido en algún momento en nuestra vida, yo doy un paso atrás y me amplio y digo, dejo el pasado y avanzo. Atrás digo, stop, y avanzo digo, sigo, continúo y es algo increíble que empiezo a ver diferente y empiezo a trabajar en mí. Mm. Empiezo a trabajar para mí. Y cuando empiezo a trabajar para mí digo, "Gente buena, gente maravillosa como tú, Ada, que nos has ayudado muchísimo en nuestro proceso. Eres linda, yo siempre te acuerdo." porque el día que, que diste la, la noticia de mi vida que estaba esperando, ese día lloré, sí. empecé a temblar, no sabía cómo agarrar, llamé a mis hijos y todo, cuando Isabel, con, llegaste a tu objetivo de lo que, del libro, ¿te acuerdas? De, sí, de, sí, de, sí, de poner, sí. de, de cómo va avanzando en Amazon, y, y eso sí, es sí. algo tan lindo que has hecho, ¿no? Y eso, eso increíble, hablar de Ada es hablar de una mujer. Eh, bondadosa para mí una mujer de no una mujer que que ha seguido su camino y el libro que tienes también excelente porque nos motiva también cómo emigrar y cómo sufrimos los, los emigrantes de repente o cómo sufren en otros países no y, y muy lindo muy lindo de verdad yo me siento honrada de que me hayas invitado a no, para mí, yo te digo, Isabel, tú, lo, todo lo que está, la gente está comentando un montón, dice que lo explicas de una manera... Yo, yo te digo que yo me he quedado así, pendiente de todo lo que estás hablando, porque yo estoy... Es que lo, lo más interesante, como tú dices, eso de la atracción, porque yo justamente estoy leyendo esto de la física cuántica, y, y bueno, para mí es un tema totalmente nuevo, porque lo estoy recién, recién leyendo, estoy haciendo varios cursos de Mindfulness, y todo esto aquí como que tú lo estás explicando y digo, wow, wow, o sea, todo, todo es como que va cayendo todo en su sitio, increíble, increíble, o sea, yo te digo que, yo sé que tú trabajas de coach, ¿no es cierto?, y... Tiene que ser fabuloso trabajar eh, contigo, o sea, estar de alumna tuya. <ríe> yo flipo, como dice en español. Tremendo, tremendo. Gracias. Ada. Dice una amiga aquí, Ada es, es maravillosa, una persona muy querida. Gracias, Antonieta. Gracias. Es una amiga que vive aquí en Oslo. Totalmente. Bueno, cierto, yo siempre Antonieta. he tratado de, de ser una persona que a, a, a pesar del dolor o tras pasar todas las cosas que he pasado. Eh, nunca quedarme con esa amargura, con el resentimiento, mira que me hicieron esto, que me hicieron, no, o sea, yo paso, o sea, si la gente no quiere estar conmigo, paso, no yo no, me, yo no voy a, a desgastar mi tiempo con gente que no quiere estar conmigo, yo, yo estoy con la gente que quiere estar conmigo y comparto, y si no quieren recibir lo que yo tengo, bueno, otros recibirán, no o sea, no, no me voy a esforzar a implantarte a ti cosas que yo tengo, si no quieres escuchar o no quieres verlo. Pero yo, esto esto que me nació, este programa que estoy haciendo ahora en directo, me nació porque tenía esa intención, porque habíamos hablado hace mucho tiempo atrás de hacer tertulias entre, entre escritores para darnos a conocer. Y de repente dije, pero ¿por qué no lo hago yo? Pero no hablando de mí, sino hablando de las personas que vienen a visitarme o, o a la entrevista, ¿no? porque Quiero que la persona que venga sea la que sea exaltada y que, que te deje el gusto tú de hablar de ti, de tu libro, de tu vida. Y para mí eso me llena de alegría porque he llegado. Yo los conozco a ustedes todos, como tú sabes, todos por internet, ¿no? por WhatsApp y todo. Eso. Pero hablar en este momento contigo o sea, es una cosa como que te conociera de tanto tiempo, de tanto tiempo, que es increíble. Es como que siempre hemos estado juntas, siempre nos hemos visto. Es, es tan raro. Porque en el fondo nunca nos hemos visto físicamente. Hemos un año casi que estamos ahí chateando y mandando mensajes, pero es, es tan raro esa, esa, esa, conexión, esa conexión que tenemos. ¿sí? Sí. Es ah, extraño. Dice que desde arriba, cuando ya sigues estudiando la física cuántica, que te van a hacer desde arriba, hacemos pactos. Las almas afines siempre nos reunimos. Siempre estamos unidos. Así sea donde sea venimos y de alguna forma cuando nos toca reunirnos nos unimos y es impactante porque nuestro corazón y nuestra y nuestro espíritu siente esa conexión que realmente nos conocemos de años lo que tú estás sin, sintiendo lo sentí yo desde el primer momento que estábamos en el grupo y, sí. y es más, yo siempre comentaba de ti, y nunca me voy a olvidar, nunca porque esté en el cajero cósmico y, y en mis oraciones. Ahora, cuando me diste la noticia, yo estaba así: mi mano ¡Oh! temblaba y temblaba, diciendo, no puede ser, no puede ser, o sea, es mi sueño hecho realidad, ¿no? Entonces, Dios mío, no no sabía qué hacer. Y, y, y estas son cosas lindas, ¿no? Eso vivir a cada sí. momento, es pactar. Yo siempre digo, son pactos de almas que nos encontramos. Y también son almas afines que tenemos una misión que cumplir, algo que aprender. Todos los días aprendemos, Ada. Aprendemos Todos hasta de un niño, aprendemos de un pajarito, aprendemos de todo cuando estamos despiertos. Y, y, y nunca terminamos de aprender. A cada momento, a cada paso que pasa seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo. De eso se trata la vida. Y hay momentos cuando llega, yo lo llamo maestros de aprendizaje. A, a los problemas comunes ¿no? cuando llega un maestro de aprendizaje fuerte a mi vida otra vez hago mi círculo de excelencia doy paso atrás y digo esto y me paro adelante y doy un paso adelante y digo ¿qué me viene a enseñar o sea cuando cuando tú mueves claro. cuando tú te mueves es un cambio de vibración cambios de vibración y dices no sigo en la misma frecuencia y cuando pasas un paso adelante como que tu cerebro empieza a resetearse por eso yo digo, tenemos sí. la máquina más perfecta del universo que es nuestro cerebro. ¿no? Entonces, para ahí bien. empiezo a decir, ¿qué, ¿qué me viene a enseñar este maestro? A ver si tengo que llorar, tengo que perder, tengo... Entonces, uno tiene que estar preparados para enfrentarle de la mejor manera. Porque si yo me pongo a decir, ¿por qué a mí, si yo soy tan buena y me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a perder mi tiempo de vivir. Entonces, mm. digo, ¿qué mm. voy a aprender? Con dolor, sin dolor, con cólera, controlo mi cólera, controlo mi ira. Entonces, siempre a tomar agua. Un tips también cuando pongo esto, siempre ando con una botella de agua. Sí. En yo Entonces, si ya me acostumbré y quiero, miro esto, me tomo agua y tú. Me, para mí es el agua una ancla en mi subconsciente. Sí. Y me cambio de frecuencia y después, como que. También encontré una vez un mensaje de causalidad, yo siempre digo causalidad, que dice, el problema tiene tres, tres fases, una fecha de solución, una fecha de vencimiento y, una, y un gran maestro de aprendizaje. Entonces, yo ya le puse todo, dije, este maestro me está enseñando, pero también sé que se va a ir. Sí. <ríe> es como, son cosas así que no dura una... toda la vida. Uno, claro, nunca dura, na, nada es para siempre. Todo cambia, uh -huh. todo pasa, todo cambia. Todo tiene, uh -huh. todo tiene una frecuencia, la vida es cíclica. Todo uh -huh. cambia, todo llega, son estaciones que tenemos que vivir. Uh -huh. Y si estas estaciones no aprendemos a vivir en cada estación, nos vamos a quedar paralizadas, estáticas, sobreviviendo. Y quejándonos, viviendo, y quejándonos, quejándonos de todo. Quejándonos de todo. Quejándonos y arrepintiéndonos de todo lo que no hicimos. Ay, ¿por qué no hice eso? Ay, ¿por qué no hice este otro? No, yo digo, si no lo pude hacer es porque no era para mí. Así, Así es. como, mira, yo estuve soñando hace un tiempo de ir a, a la conferencia con Tony Robbins y las cosas de no hay, des, no hay casualidad, como dices tú, hay causas que pasan y de repente le digo a Mari, Mari, y, y si nos vamos a Tony Robbins, el de que tienen, que tienen el de España, o sea, con la traducción, ¿no? ¡Ay, pero de verdad, de verdad! Y Mari está ahí escuchándome me dice, ¡hagámoslo! Pero ¿de dónde sacamos la plata? No importa, de alguna parte, nos vamos. Y ya estamos inscritas, así que el 3 de junio vamos a estar, pero, transformando nuestro cerebro con Tony Robbins. Imagínate, esa, pero para mí... Es, pero es fuera de serie, o sea, que yo esté haciendo eso a, a la edad que yo tengo, digo, wow, wow, wow. O sea, que yo, si tú me lo cuentas hace dos años atrás, digo, no, yo, no, olvídate jamás. <risa> pero no, a mí me ha cambiado la vida de escribir, eh, conocerlos a todos ustedes, a mí me ha cambiado la vida. Tengo un círculo de amigos tan grande de, en todas partes del mundo que yo me siento, pero tan bendecida de conocer tanta gente linda, linda, realmente con tantas lindas cosas dentro que para compartir a todos, o sea que, yo te digo, yo me gozo con esto que estoy haciendo ahora, me gozo de conocer más y más gente, de, de todas, imagínate que tengo una invitada, que lo voy a revelar ahora, <ríe> tengo una invitada de la generación 2, de ah, mira. ya Y Nosotros somos de la una una de la generación 2 Ella se contactó conmigo Cuando yo hice una eh, Navarro me hizo una entrevista a mí para, eh, para su nuevo curso Y ella dijo Me impactó tanto cuando hablaste Yo quiero conocerla, yo quiero conocerla Se puso en contacto <risa> conmigo Y de ahí una amistad Tan linda a través de todo Imagínate que ni siquiera estuvimos en el mismo curso Ella está en otro, en otro curso de la, Después mío y Igual, tenemos una conexión. Es son es que ¿no? almas afines. Siempre tiene que haber un punto para conectar a otra frecuencia y así sí. completar eh, nuestro cabeza en la vida. Encontrarnos sí. con personas maravillosas. Mira, no es, no es casualidad que te esté diciendo a Tony, a Tony Robbins. Yo también iba a viajar el 2 de junio, pero lamentablemente no puedo porque las elecciones en Perú es el 6. Ya dije en otra oportunidad. Pero sí, yeah. yo también no, no voy a calmar de, de irme a sus conferencias de, de Tony Robbins. Sus libros son muy bonitos. Te de sí, enseñan sí. muchísimo eh, en todos la, la, los aspectos, ¿no? Llevar un curso con mm -hmm. él debe ser muy lindo. Uf, te cambia la mente totalmente. Yo creo que tienes que ir ya preparado que esto va a ser un cambio radical, radical en tu vida. Total. Te quiero decir, Isabel, que realmente para mí esto ha sido un placer más allá de, de lo normal, porque me he gozado contigo, me he gozado hablando contigo, sabes que el tiempo se pasa, pero requete rápido, me quedo con una, una palabra que me dijiste que me, me retumbó mucho en la cabeza porque mi papá la repetía siempre, mi papá era un hombre muy muy duro en muchos aspectos, pero me, muchas cosas que él me enseñó se me han quedado, decía, jamás te acuestes sin haber aprendido algo. Y eso, sí. y tú lo dijiste, o sea, siempre tenemos que estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo algo, porque entonces si no dejamos, dejamos de aprender es que dejamos de vivir. Y me decía, si ya dejaste de aprender es que ya estás muerto. Sí. Es gracias que tú estás aprendiendo porque estás vivo. <risa> <risa> y eso te digo que yo, yo realmente esa frase siempre, siempre le digo a mi papá, algo aprendo nuevo, o si no pienso que no he aprendido nada nuevo ese día, comienzo a recapacitar. ¿Qué nuevo aprendí hoy? ¿Qué, ¿Qué cambio puede haber en mi vida? Lindo. Realmente es algo que a lo mejor no te dejan una herencia de una casa, o millones en el banco, pero esa herencia de haberte dejado esa, esa sabiduría de vida, yo te, yo le doy muchas gracias a mi padre por eso. Mucho, mucho. Es que es así. Es un, un simple acto de amor es una onda sin fin. No. Para toda lindo. tu vida. Precioso. Sí, hay muchas cosas que tenemos que conversar Ara. Sí, y, y de sí, verdad, sí. muy lindo aprender de todos un poquito. Otro, sí. En otra oportunidad les voy a contar algo que casi no me gusta tocar, pero como ya termino de hacer este otro libro, voy a tocar algo que yo tengo de niña. ¿no? De, de niña, este tengo cómo se podría decir, veo muchas cosas. O sea, como yeah. que veo y se realiza uh -huh. en el futuro, yeah. ¿no? A veces... Como predicciones. Son... Sí, pero no, no, no trabajo en eso, no me gusta. No, no, nunca no. Me... no sí te... sí. Ajá, uh -huh. Nunca me gustaba tocar y nunca me ha gustado tocar ese tema porque tenía... de niña era diferente, ¿no? como mi mamá no sabía de lo que tenía, entonces ella pensaba que tenía que estaba poseída y todo esto, pero uh -huh. eran cosas que yo veía, ¿no? Y eso también tengo muchas conexiones y muchas cosas muy bonitas que contar, ¿no? No, pero tú, yo te digo que igual vamos a hacer otra charla otro día, porque ya la lista la tengo llena hasta julio, así que yo creo que ya después te voy a volver a invitar, aunque sea por la excusa de otro libro, pero igual vamos a ir conversando. A nos no, con Tony Robbins. Qué emoción, sí, sí, sí. qué emoción. Vas a ver el cambio, creo que vas a ver el cambio. Yo sí, creo que tú has tenido una atracción tan grande hoy día en la charla, porque es rara vez que tenemos más de 10 personas en directo. Hoy día han, han superado a casi 14 personas, entonces yo te digo que estables, porque a veces vienen y van. Pero yo te digo, mucho, muchas gracias Isabel, me he gozado contigo, he aprendido un montón. Y como quisiera seguir charlando contigo, que me des charlas a mí de cosas que tú sabes. Y no, no, no, no, no, no. Es fabuloso, fabuloso. Así que mil, mil gracias. Te doy las gracias. Y, y bueno, si tienes alguna otra cosita que decir antes de, de irnos. Yo digo, gracias a Ada, gracias de verdad a Dios, a la vida, a este momento, anclarnos el aquí y el ahora para impulsarnos a ser mejores personas cada día. Gracias a ti, gracias a las personas que se han conectado, gracias al universo, y a partir de hoy me anclo, suelto mi pasado, creo mi futuro, y vivo el presente. Las aves del paraíso se reúnen en el cielo de acuerdo a su plumaje. Así es que los que vienen vendrán y los que se van se irán. Eso es todo, Ana, de verdad, estoy muy contenta. Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, de, mucho, mucho, de yo también, todo corazón, estamos juntas, juntas. En el corazón, en el momento, yo sé que nos vamos a encontrar en cualquier sí. momento, también con, con el grupo de todos, de, de los escritores de ID de la organización. Sí, pronto, pronto, pronto. pronto. Sí. Gracias, Pero Ana. ahora, muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Besos, muchas bendiciones, que quiero bendiciones. mucho. Muchas gracias, gracias, yo también, Ada. Que sigan los éxitos. Gracias, gracias. Dios. Gracias. chao. chao. chao.